Luego de 20 días de permanecer en el Hospital Internacional de Colombia, murió Dionisio Vera Jiménez, herido en la explosión del pozo petrolero Tesoro 29. Lamentable ha sido la noticia confirmada por Ecopetrol al conocerse de la muerte de un trabajador más de los afectados en la explosión de este pozo petrolero en hechos que sucedieron el pasado 22 de abril. Dionisio Vera se desempeñaba como operador de subsuelo mayor de la gerencia de mares. Esta es la segunda muerte confirmada en este hecho que aún se mantiene en investigación por parte de la estatal petrolera. Ecopetrol expresó sus condolencias a esposa e hijas, así como también además familiares y amigos.